Y son miles de colombianos los que se movilizan esta jornada en Bogotá por la paz y contra la guerra en Venezuela, mientras los senadores opositores están mostrando este rechazo a la injerencia extranjera del autodenominado Grupo de Lima. Vamos con las precisiones, para eso sumamos a nuestro compañero de labores, corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. Cuéntanos más detalles sobre lo que acontece hasta ahora. Adelante. Saludos compañeros, efectivamente la reunión del Grupo de Lima ya ha iniciado aquí en la Cancillería de Colombia, en el centro de Bogotá. Las primeras versiones o las primeras impresiones que se han entregado sobre esta reunión es que están buscando un cerco diplomático más fuerte. La versión de una entrada militar a territorio venezolano, según el canciller de Colombia, el doctor Holmes Trujillo, no se está barajando. También analizarán lo sucedido en la frontera este fin de semana, en donde hubo hubo diversos disturbios en diferentes puntos de la frontera, pero también cabe aclarar que este grupo de Lima no ha hecho mención sobre los las personas que se encontraban en los puentes internacionales armando bombas moloto para afectar a la Guardia Nacional venezolana y tampoco han hablado de la poca presencia y la poca acción por parte de las fuerzas públicas de Colombia para controlar la frontera debido a esos eh, diversos sucesos que se sucedieron de desorden público. Esto no se lo había dicho el presidente de la República a los colombianos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no hubo un control militar sobre esa frontera y se dejó que se iniciara ese proceso de violencia en la línea fronteriza con el, el vecino país bolivariano de Venezuela, tratando de incursionar unas ayudas humanitarias que ya el CICR y la Media Luna Roja han dicho que no son ayudas humanitarias, que no ocurren cumplen con los requisitos del derecho internacional humanitario y que claramente es una misión política con claros eh, objetivos que es derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro.